pregúntanos cómo Envío un whatsapp al 722-606-728 y verás la diferencia sobre todo la verá tu bolsillo Estimados amigos bienvenidos a una nueva emisión de no hay derecho buenas noches que nos escuchan a este lado del sarco buenas tardes que nos escuchan en directo al otro lado del sarco buenos días que nos escuchan en diferido gracias por estar con nosotros este programa va a ser distinto, porque originalmente iba a ser una entrevista al diputado argentino Waldo Wolf, y vamos a hablar del encubrimiento oficial de un crimen. Tenemos el caso del asesinato del fiscal Alberto Nisman, caso ampliamente conocido en toda América, pero ese asesinato fue para encubrir otro crimen, que fue el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, que se hizo para encubrir otro crimen, que fue el terrorismo fueron los atentados terroristas a la Embajada de Israel en Argentina, en Buenos Aires, y la AMIA, el atentado terrorista también en Buenos Aires, que por cierto fue bastante cerca de donde yo vivía, en esa ciudad. Esta semana es un aniversario del atentado a la Embajada de Israel y es un crimen que todavía está impune. En ese memorándum de entendimiento con Irán, lo que se estaba haciendo era supuestamente un acuerdo para investigar en conjunto Irán y la Argentina, el crimen, pero está lleno de cosas que no pueden sostenerse, que configuran una traición a la patria, y por investigar eso fue así el fiscal misma De eso comencé a hablar con el diputado Wolf. pero la conversación derivó en otras cosas más, y entonces eh, me lleva a hacer este preámbulo, porque creo que está bien introducir el tema de esta manera. Casualmente se relaciona con el artículo que publiqué esta semana, que se llama Biden, el sorpresivo y la solución final, que es de lo que voy a hablar en este momento, porque justamente se relaciona con lo que sucede en la Argentina y lo que sucedió en Bolivia con la detención de la expresidenta Jasmine Arias. Hay que desempeñen en buscar una solución negociada con el chavismo, una, un acuerdo electoral. Pero el chavismo, como siempre he dicho, y hemos dicho muchísimas personas, es una organización criminal con la que no se puede negociar. Es como pretender negociar con los nazis, con Adolfo Hitler. Eso no puede ser. Estamos hablando de crimen de la peor calaña. No estamos negociando con un ladrón, un secuestrador que sigue siendo un criminal, sino con personas que han secuestrado un país, asesinado un país, robado el PBI de un país. O sea, la cantidad de dinero que nos han quitado en Argentina, se usa la frase que se robaron un PBI, es decir, que lo que se ha robado el kirchnerismo sería el equivalente al Producto Interno Bruto de un año del país, que eso es una monstruosidad. Pero si vamos a Venezuela... Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio me comentó en un momento que entre lo que se habían robado, lo que habían traficado de drogas, lo que habían malversado, lo que habían cobrado en extorsiones, la corrupción pura y simple donde le cobra a una persona por hacer trámites, como decía Daniel Lara Farías, que si uno va a entrar un, un container al puerto de la Guaira, Ahorita te cobran entre 2 y 20 mil dólares dependiendo del producto solamente de peaje para pasarlo y eso es por debajo de la mesa. Lo que se ha robado está por encima de un trillón de dólares. Eso es dinero en serio, porque eso es mucho más de lo que tienen en conjunto. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tesla, que, este, Elon Musk, que es el dueño de Tesla, Carlos Slim, que es multimillonario mexicano, suma lo que tienen todos ellos y es mucho menos. O sea, para que nos hagamos una idea de lo que se han robado. Entonces, es una organización criminal que ya no puede dar marcha atrás. Ellos saben que su única opción, perdiendo el poder, va a ser, con suerte, prisión de por vida. Si los dejan en Venezuela, estarán unos cuantos años presos y podrán presionar para salir en libertad. Si los envían a Estados Unidos, como yo he dicho, que sueño con el momento de ver a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los demás, bajando de un avión en Guantánamo para ponerse la braga Arejada. Hay quienes dicen que lo quieren ver muerto, pero creo que el resto de su vida en Guantánamo es peor que estar muerto, porque es un castigo permanente y donde no tendrán ninguna de las maravillas a las que están acostumbrados. Pero... Ese tiene que ser su mejor destino, o morir. Quizá alguna forma de solución violenta en Venezuela podría terminar con la muerte de ellos, como ha sucedido en otros países donde los dictadores, en el momento que caen, son ejecutados por el pueblo que no soporta más la dictadura. Tenemos el caso de Benito Mussolini, que trató de huir al final de la guerra hacia Alemania, fue capturado por los partisanos mientras era trasladado en un camión blindado de la Brigada Negra de Luca, la Brigada Negra de la zona de Luca fueron fusilados, ahorcados al mismo tiempo, colgados cabeza abajo y expuestos. Hecho este que hizo que Hitler decidiera suicidarse porque él dijo que no iba a permitir que su cadáver fuese expuesto de esa manera. Otros dictadores árabes como eh, San Hussein fueron capturados, juzgados y ahorcados como viles delincuentes. Los jerarcas nazis fueron ahorcados como viles delincuentes que eran después de los juicios de Nuremberg y después de muchos otros juicios, porque los de Nuremberg, de los herancas, son es el juicio más famoso, pero hubo muchísimos otros juicios en Roma y en otros países, en Tokio, también en Polonia, los funcionarios de los campos de concentración, que fueron juzgados los que sobrevivieron, porque muchas veces cuando los campos eran liberados, sobre todo los que eran liberados por el ejército soviético, permitían que los prisioneros tomasen el control del campo por uno o dos días, y eso era para que pudieran ejercer su venganza sobre los guardianes de los campos. Vamos a decir, eso es incorrecto, sí, por supuesto, eso está contrario a las normas del derecho. Exactamente, ¿qué le vas a pedir a los prisioneros en un campo de exterminio? O sea, no, no les puedes pedir otra cosa. Y lo que dieron fue tan horrible que incluso en el mando americano hubo incidentes donde guardianes no se aguantaron para fusilar a algunos nazis porque lo que veían era dantesco. De hecho, hay una serie en Netflix muy buena llamada liberator que finaliza cuando liberan un campo de prisioneros, sin mal no recuerdo, de Dachau. Y hubo un incidente donde unos soldados dijeron que unos prisioneros nazis quisieron escaparse y lo que hicieron fue fusilarlos. Bueno, después de ver los cadáveres eh, esqueléticos, la gente muriendo de hambre, los vivos que no se sabía si estaban vivos o muertos, pues es difícil que no te hierva la sangre y eso suceda el chavismo sabe que esa es una de sus opciones entonces no pueden perder el poder cuando se habla de elecciones con el chavismo quiere decir que posiblemente el siguiente presidente sea la oposición vamos a suponer que sea Juan Guaidó a quien yo le doy la posibilidad del 0,0 de ser presidente porque tiene más rechazos por razones lógicas que el propio Nicolás Maduro Maduro tiene un núcleo del chavismo duro que gente resentida incapaz de pensar, de razonar que solamente tienen el odio porque dicen que fueron relegados y lo apoyan y tienen también un núcleo de personas que lo apoyan porque son delincuentes como él, los boliburgueses esa, los bolichicos esa gente que ha hecho enormes negocios a costillas de Venezuela, empobreciendo a los venezolanos pero haciéndose riquísimos este punto lo traté en el programa hace un par de semanas con el psicólogo Jorge Ugueto les voy a dejar el link para que puedan verlo, Hablamos que estas personas, que yo les decía, los acomodados no tienen ningún interés en cambiar, a ellos no les importa si mueren un millón, dos millones, cinco millones de venezolanos, porque ellos tienen un negocio muy bueno y no lo van a cambiar, viven como jeques personas que dicen que son ricos de cuna, son ricos de la cuna de la revolución, porque antes eran unos pobres diablos muertos de hambre, entonces, esta gente no le interesa para nada un cambio, y si supongamos el próximo presidente fuese alguien de la unidad, Guaidó, Leopoldo, Ramos Ayú, el que ustedes quieran, no importa, elijan el nombre que más les guste, pero no se sale el chavismo, el chavismo va a tener una presencia en el Congreso. Eh, aparte de eso, vamos a ver qué va a hacer con las Fuerzas Armadas, los generales, voy a decir que alguno puede ser que esté limpio. No lo sé, pero no voy a usar el absoluto porque puede saltar uno que efectivamente esté limpio y no tenga una cuenta pendiente, que haya tratado de ser una persona decente y quizá haya sido relegado. Pero en su mayoría, el alto mando militar está podrido. Son criminales que lo que merecen es ser marcados en Nuremberg. Como fueron marcados los miembros del alto mando militar alemán y los del alto mando político. Entonces vamos a tener eso. Eh, quizá el nuevo gobierno tenga que mantener a Vladimir Padrino para mantener apaciguados a los, a los militares, para decirles no les vamos a tocar sus beneficios. Entonces vamos a tener un gobierno de oposición tutelado por el chavismo, es decir, donde el chavismo va a tener tanto o más poder que la oposición que va a ser la que va a estar en el, en el gobierno, que la unidad cuando esté en el gobierno. Un ejemplo de esto fue el gobierno de Mauricio Macri. De esto puedo hablar porque no solo que lo seguí con mucho interés cuando ganó Mauricio me alegró mucho porque dije, bueno, hay un cambio en la Argentina y para mí, que en ese momento era preso político, puede representar algo porque voy a tener un gobierno dispuesto a apoyarme. Efectivamente, me apoyaron. Se hicieron las gestiones diplomáticas para pedir mi liberación, pero la dictadura venezolana del régimen no tuvo ningún interés en, en liberarme. Y el gobierno argentino dijo que si, ellos estaban, si el gobierno venezolano me liberaba y me ponía en maiquetía, ellos me llevaban a Buenos Aires con toda mi familia y me recibían allá cosa que simplemente era lógica, yo además de ser venezolano, también soy argentino. Pero, ¿qué pasó con Mauricio Macri? El, de, el gobierno de Mauricio fue un gobierno muy débil, no tuvo fuerza para enfrentar al kirchnerismo. Yo tuve dos años del gobierno de Mauricio en Buenos Aires y pude verlo, como el kirchnerismo tenía incluso más fuerza que él. Hacían paros, hacían marchas, en la ciudad, la gente protestaba porque decían ¿por qué dejan que esa gente marche de esa manera? si cuando hacen una marcha por la avenida 9 de Julio van hacia la plaza de Mayo dejan todo destrozado, cosa que yo lo vi y me consta personalmente como no solo ensuciaban sino que destruían y se hacían actos similares del macrismo y al terminar parecía que no había habido nada porque estaba todo impecable entonces, esta gente destruía, perseguía, hacía marchas, no, eh, no pudieron enfrentarnos como es debido. Cristina Kirchner está señalada sólidamente en hechos de corrupción, tiene varios pedidos de detención de tribunales que no se pudieron ejecutar porque era senadora, está señalada... Por ser autor intelectual del asesinato del fiscal Nisman, eso está en investigación, pero el hecho de que Nisman fue asesinado, no hay ninguna duda, eso lo hablé con el diputado Wolf, y les voy a dejar un artículo al respecto donde yo describo como criminalista, como abogado penalista y criminalista, que no hay la más mínima duda que Nisman fue asesinado. Eh, Mauricio Macri enfrentó algunas acciones económicas del gobierno donde hacían subir los precios y hacían subir el dólar en una de ellas, recuerdo que el dólar estaba a 30 pesos y de repente empezaron todos a comprar dólares pero en grandes cantidades, hubo una operación de un banco cuya, que tenía una agencia en la planta baja de la de hoy día que de repente cuando el dólar estaba a 31, decidieron comprar 100 millones de dólares a 36 pesos por supuesto, ahí en adelante todos empezaron a vender a 36, porque si alguien compró a 36, ¿qué sentido tenía eso? Si algo vale 31, ¿por qué tú lo vas a pagar en 36? perdiendo una cantidad enorme, 6 pesos por dólar, o sea, 600 millones de pesos. Porque había un plan por detrás. El dólar subió y subió desaforadamente. Eso fue poco antes de las elecciones, la gente decía, mira, ¿por dónde va el dólar? ¿Por dónde Mauricio lleva el dólar? No, eso fue un intento de golpe de estado económico que el gobierno no enfrentó, pues una de las formas de enfrentarlo, es, había que mostrarlo, había que enseñar a la gente lo que había sucedido y había tra que tratar de meter presos a quienes lo habían hecho. Claro, no puedes decirle a alguien, eh, te voy a meter preso por estúpido porque tú pagaste caro, pero era tan evidente la motivación, porque nadie es dueño de un banco haciendo negocios de este tipo, evidentemente sabían lo que hacían entonces este gobierno no actuó con fuerza, los precios subieron desaforadamente, el dólar también y la gente decía, decía bueno, con Cristina el dólar valía menos con Cristina la comida valía menos bueno, ya se están arrepintiendo porque cuando yo salí de la Argentina el dólar estaba a 65 pesos y toda esta subida se la debemos a Cristina y a, sus, y a su grupo de terrorismo económico pero pero el dólar después llegó, estando yo ya en España, a 180 pesos por dólar. Ahorita creo que está más o menos a 150, 155. Pero es una barbaridad. Pero por eso no se quejan. No hay protestas de los grupos que antes se quejaban por las subidas de precios. No se quejan los que siempre salen en televisión diciendo es que hay hambre, la gente tiene hambre en la calle y ya no van más. Porque era gente del, kir del kirchnerismo. Era toda una operación política que se estabilizó a Macri. Entonces volvieron. Ellos decían volvimos mejores. No, volvieron peores. No voy a culparlos del coronavirus, del COVID, porque evidentemente el gobierno argentino no tiene la culpa de eso. Pero sí hizo un muy mal manejo, que lo que pudo haber sido malo lo hizo cataclísmico. La Argentina está en un estado cataclísmico con una cantidad de empresas quebradas, fundidas, porque la gente no ha podido aguantar los cierres. Eso ha sucedido en muchas partes del mundo, pero en Argentina fue mucho más allá de lo que puede ir en otros sitios. Entonces, eh, eso sí se le puede culpar. Pero entonces vimos cómo el kirchnerismo, que es el socialismo del siglo XXI al estilo argentino, volvió. Porque se le dio un espacio, no se actuó con decisión. Tenemos el caso de Bolivia, el MAS, el Movimiento del Socialismo Partido de Evo, no fue debidamente enfrentado por el gobierno interino de Yanin Arias. ¿Cuál fue el resultado? Evo se fue a la Argentina y ya regresó. Ahorita el presidente es del Partido de Evo, eh, ha, supuestamente ha tenido algunos momentos en los cuales ha, se ha distanciado un poco de Evo, pero manteniendo las políticas. Eso puede ser puro teatro o quizás sea simplemente personalismo, pero el caso es que, el socialismo del siglo XXI en Bolivia sigue vivo y está en el poder. Recientemente Evo fue abuchado, la gente no le gusta, pero hubo una mayoría que votó por él, quizá engañados, quizá manipulados, quizá forzados, quizá amenazados. En Venezuela ha sucedido que las personas que reciben beneficios de misiones son llevadas a votar por las buenas o por las malas, y esos votos son supervisados por un comisario político, y si la persona que recibe el beneficio del gobierno de empleado público se niega a ser supervisado, simplemente pierde su puesto de trabajo, pierde el beneficio de la misión que tenga. No me sorprendería si me dicen que eso sucedió en Bolivia, no me sorprendería si me dicen que eso sucedió en, en, en Argentina. Yo fui presidente de mesa y tuve mucho cuidado de impedir ciertos fraudes que se sabe que tratan de cometer al hacer la cadenita para que cada uno vote y después va a su punto de control del kirchnerismo, como los puntos rojos en Venezuela y entonces bien va otro a votar y va otro y va otro a otro y así llevan el control haciendo que todos voten por el candidato del socialismo del siglo XXI en mi mesa sé que no se hizo porque yo sabía lo que era y yo estaba muy pendiente y como presidente de mesa podía impedirlo, incluso tuvo enfrentamientos porque le anulé algunos votos a grupos de izquierda, que el, el funcionario del Tribunal Electoral me dijo que era correcto, también anulados porque tenían fallas. Pero muchos, muchas personas no le ponen ese cuidado y el socialismo regresa. ¿Por qué ha regresado? Por algo de un artículo que escribí el año pasado que se llamaba Purismo Pacifista. En este caso es, quieren hacer un purismo democrático, pero tiene la misma la misma base. En el purismo pacifista, yo decía que los movimientos de resistencia en Venezuela han fracasado porque ellos quieren ir a la guerra sin derramar sangre, lo cual es imposible. El general George S. Patton, uno de los máximos héroes de la Segunda Guerra Mundial, dijo, la función de un soldado no es morir por su patria, es hacer que el otro bastardo muera por la suya. Si tú no estás dispuesto a atacar, jamás vas a ganar una guerra. Entonces, veíamos a los guerrilleros que tenían el mayor espíritu nacionalista patriota venezolano de desprendimiento dispuesto a dar todo por la patria daban su vida, iban con escudos de cartón a enfrentar delincuentes armados con pistolas ¿cuál fue el resultado? pues en la segunda guarímbala del 2014 tuvimos casi 50 muertos en la tercera guarímbala del 2017 tuvimos más de 160 muertos, todos de nuestro bando entonces no es que yo digo que hay que matar a los otros pero si a ti te están disparando, tienes el derecho natural y el derecho eh, positivo a defenderte. O sea, no solamente es un derecho obvio, si a mí me atacas yo puedo defenderme, sino que estaba en las leyes. O sea que no, no era algo ilegal, aunque el gobierno lo quisiese hacer. ¿Queremos ir a un baño de sangre? No, pero si tú no estás dispuesto a enfrentar al enemigo, entonces no lo enfrentes. Ahí está el problema. Estos gobiernos quisieron ser puristas democráticos. Dijeron, no, vamos a ser muy democráticos, no vamos a prohibir el partido, no vamos a perseguirlo, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. ¿Y cuál fue el resultado? Volvieron. Alemania se dejó de esos cuentos. Terminó la Segunda Guerra Mundial y el nazismo está prohibido. En Alemania uno hace el saludo, nace así y vas preso. Porque hacer eso está prohibido. Solamente levantar el brazo así ya está prohibido usar una cruz gamada está prohibido, solamente se permite cuando en una película hay un personaje nazi y bueno, tienes que ponérsela porque tú no puedes hacer una película de nazi sin un símbolo nazi, y es lo único que se permite con muchísimo cuidado, solamente como la parte histórica pero incluso militares que pelearon hace una guerra mundial cuando se rearmó el ejército alemán, tuvieron que quitarle por ejemplo a la Cruz Gamada, a sus cruces de hierro para poder seguirlas usando a pesar de que eran soldados que solamente habían peleado la guerra como buenos soldados que no eran criminales de guerra ni nada, eran soldados como cualquier otro pero le quitaron la insignia nazi en Polonia el nazismo está prohibido, pero también el comunismo porque ellos sufrieron las dos cosas entonces está prohibido y hay muchos países de Europa occidental que entendieron la realidad. Entonces el comunismo está prohibido, no puede existir un partido comunista, no pueden existir símbolos comunistas, fueron derribadas las estatuas del comunismo, como mismo se prohibió el nazismo. Entonces, si no hacemos esto, van a resurgir y nos van a destruir. Tenemos que prohibir el socialismo del siglo XXI en todos los países de Nuestra América. Ese prohibir es no darles espacio para existir, eso es democrático, ¿no? Disculpa, ¿quién dijo que hay que darle espacio a criminales? Nadie se queja porque no se le dé espacio a los nazis en Alemania, eso es lógico, entonces, ¿por qué tenemos que darle espacio al chavismo que ha originado una crisis que hasta este el momento ha sacado a Venezuela, aproximadamente 7 millones, 7 millones y medio de venezolanos, dijeron que hay un estudio que dice que se calcula que en el momento que sale la frontera podrían salir de Venezuela hasta 4 millones de venezolanos, con lo que habríamos 11 millones de personas fuera del país. Eso es más de la tercera parte de los venezolanos. Pero si vamos a la cantidad de muertos, tenemos los muertos por el COVID por un mal manejo, los muertos por la violencia que el gobierno implementó como un organismo de control social y que aprovechaba para matar a sus enemigos, porque muchas personas incómodamente, Incómodas para el gobierno por razones políticas, económicas, pues fallecían en un intento de robo. Eso sucede. Hemos visto las operaciones de exterminio del FAES en diversas zonas. Eh, la Cota 905 lo han hecho. Yo no sé cuántos eran delincuentes y cuántos ciudadanos, pero eso es una muestra y eso sucede. El nivel de ejecuciones extrajudiciales mensuales es muy alto. Lo han dicho incluso en Naciones Unidas, que es un organismo bastante tendiente a la izquierda un organismo al cual yo le doy poca credibilidad y si hablan mal de la izquierda pues así será la realidad que tuvieron que reconocer un régimen que ha perseguido que asesinó 28 pemones el día del sí o sí en Santa Elena de Guairén, y 28 es bastante pero si tomás en cuenta que la población en Santa Elena de Guairén era más o menos 28 mil personas quiere decir que mató a uno por eh, 28 millones, perdón, no, 28 mil personas uno de cada mil habitantes eso es como que si en Caracas en un solo día hubiesen matado 4 mil personas ok, ya lo pusimos en contexto esos crímenes suceden sacan a los presos de las cárceles para reprimir porque en ese momento sucedió y lo han hecho también de eso tengo un artículo escrito entonces, ¿se les va a dar un, un espacio? no, no se les puede dar espacio entonces un intento de una solución negociada, dándole espacio al chavismo, no va a ser una victoria parcial de la oposición, va a ser una victoria diferida del chavismo, porque van a ser imposible que el gobierno, teóricamente opositor de la unidad, pueda actuar, no va a poder limpiar el país, no va a poder hacerlo crecer, y en un par de años, en las siguientes elecciones, volverá el chavismo, porque se mantendrán con todo el poder. Además, tenemos que ese, ese periodo va a estar plagado de la corrupción del chavismo y de la violencia, las bandas criminales, porque ese gobierno que quiere ser muy democrático, no va a combatir grupos como el del Coqui, grupos como el de Willex y y tantas otras bandas, el tren de Aragua, la, los grupos guerrilleros, los grupos irregulares que secuestran y extorsionan en todo el campo los mineros en la zona de Guayana que se han quejado mucho que los, los, los guerrilleros colombianos los tienen completamente azotados cuando no son los militares los que cobran la protección en oro entonces es un país que no va a poder surgir si queremos que surja Venezuela tenemos que cortar debidamente con el chavismo. Y para hacerlo, la política tiene que ser, no negociamos, ustedes se van y van presos. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero ¿queremos salir del chavismo o no? Porque si lo que queremos solamente es salir de Maduro, bueno, sacamos a Maduro, se monta cualquiera y hay un cogobierno, el chavismo unidad, y seguimos en el mismo desastre. ¿Mejorar un poquito la economía? Sí, quizá porque algunas personas se entusiasmarán, querrán volver al país, llevar su dinero. Eh, harán los negocios quizá un poco más fluidos, pero la realidad es que no va a mejorar y esa, eh, esa mejoría va a ser una burbuja. Esta es la introducción que quería hacer para la exposición del diputado Waldo Wolf cuando hablamos de los desastres que están ocurriendo en la Argentina, violaciones de derechos humanos y demás. Entonces, a continuación, el diputado Waldo Wolf. Somos responsables los unos por los otros, el Talmud. Nuestro tema de hoy es especial y nuestro invitado más especial. Hoy el programa se llama La víctima 86 y eso tiene una razón de ser. Esta semana, el día 17, se cumple un aniversario más del atentado terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires. El primero de cuatro terribles incidentes. Ese atentado costó 22 muertos y más de 240 heridos. Pero dos años después hubo, hubo otro atentado más grave aún, más o menos cerca de donde estaba mi casa en Buenos Aires, que fue el atentado a la AMIA, a la Central Mutual Judía, donde murieron 85 personas y hubo 300 heridos aproximadamente. Estos atentados fueron todos perpetrados por yihadistas islámicos que venían de Irán. A raíz de las investigaciones se firmó un memorándum de entendimiento que supuestamente era para poder investigar y en realidad era para poder encubrir. Un horror, una vergüenza que altas autoridades políticas de un país desean encubrir un atentado que un tercer país realiza en su territorio y donde mueren ciudadanos argentinos. Algunos decían, bueno, murieron judíos. No, no son judíos, son ciudadanos argentinos. Algunos eran judíos y otros no. Pero qué importa que eran, eran argentinos, eran nuestros hermanos y murieron en un atentado, son víctimas. ¿Y por qué la víctima 86? Porque hace seis años murió la víctima 86, muy conocido, el fiscal Nisman. Él estaba investigando todos estos crímenes que ocurrieron y sobre todo la traición a la patria cometida por Cristina Kirchner al firmar el Memorando de Entendimiento con Irán para encubrir la situación y lo asesinaron. De esto yo publiqué una nota, voy a dejarla en la descripción, voy a dejar el enlace en la descripción del video porque no hay ninguna duda que fue asesinado y al respecto les recomiendo este libro, escrito por mi invitado de hoy, vamos a ver que se vea bien en la pantalla, escrito por mi invitado de hoy, una excelente investigación al respecto. Nuestro invitado es un amigo condicional de los venezolanos en Argentina. ¿Por qué? Porque sus padres también fueron refugiados y nos entiende muy bien. El diputado Waldo Wolf es hijo de judíos alemanes. Y por eso entiende perfectamente lo que es ser perseguido, porque sus padres fueron perseguidos. Por eso tiene una solidaridad con nosotros le agradezco públicamente. Waldo, un verdadero gusto volver a compartir contigo. Igualmente, querido amigo Marcelo, gracias y gracias por tus conceptuosas palabras. Cuéntanos, Waldo, tú eres un experto porque has estudiado mucho estos cuatro lamentables incidentes. Explícaselos a nuestro público. Sí, tal vez el, yo eh, te diría que mi, mi mayor experiencia es en, en la firma del memorándum y la muerte, de, el asesinato, del fiscal Eastman, porque yo en aquel momento era dirigente y me tocó vivirlo en primera persona como dirigente. Por ahí los primeros dos era un joven, tenía 23, 24 años y lo viví como un miembro de la comunidad, así que no es tan vivencial desde adentro como dirigente como me tocó vivir los otros dos. Pero a grandes rasgos yo digo que, eh, nosotros tuvimos cuatro atentados y todos tienen paralelismo, ¿no? Eh, un atentado, un poder ejecutivo que debe instruir sobre la escena del hecho, lo hace mal a propósito y nunca más se puede saber esto genera impunidad, incluso por parte de los que fueron parte de la instrucción y, y se perpetúa la impunidad. Eh, por eso siempre digo que los responsables políticos de los dos atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fue el gobierno de Carlos Saúl Menem, porque ellos tenían que instruir sobre la escena de hecho y lo hicieron mal. Entonces después, eh, yo siempre doy el mismo ejemplo, si yo que estoy tomando mi mate acá, ahora me muero acá, y entra una, una cuadrilla de criminalística y tocan todo el mate y se borran las huellas bueno, nunca se va a saber quién tocó el mate y se va a escribir un tango acá la mitad va a decir que lo toqué yo, la otra mitad que, que tal vez vino algún comando la otra mitad va a decir y va a inventar que el sionismo y que la Mossad y otros van a decir que la KGB, es lo que pasa en Argentina pero el responsable de que no se haya podido saber la verdad es el que tenía que instruir sobre la escena del hecho. Y eso pasó en el 92, en el 94, pasó en el memorándum y pasó en el asesinato de Nisman. Así como el gobierno de Menem fue el responsable político del atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el responsable político de la firma del memorándum y del de, eh, asesinato del fiscal Nisman, porque no se pudo esclarecer. Ningún país está exento de tener un atentado, pero está obligado a resolverlo, y en la Argentina es el único lugar donde no se resuelven, y eso es responsabilidad del gobierno de turno en el momento que ocurre. La firma del memorándum con Irán fue una aberración, imagínense ustedes que después de que nosotros tuvimos el atentado más grande hacia una institución judía en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, como el atentado de la AMIA, eh, Argentina firma un pacto con el acusado del atentado para que se autoinvestigue, imagínense ustedes si un vecino mata a alguien en su casa o está acusado de matar a alguien en su casa si ustedes van a decir, bueno, vení, investiguemos juntos es una locura, pero es muy común en este pseudo progresismo que apela a la locura, porque terminamos hablando locuras y también terminamos explicando por qué nos oponemos nosotros al memorándum cuando en realidad es una locura plantearlo y eso es lo que logran siempre, lo mismo que el asesinato del fiscal Nisman eh, hoy todavía me llama a mí el periodismo me dice ¿fue un asesinato o no fue un asesinato? bueno, la verdad es que vivimos en un estado de derecho con instituciones y hay un fallo de cámara que ratifica lo que dice el juez que dijo que esto fue un asesinato bueno, hasta que alguien demuestre lo contrario yo puedo tener otra opinión, pero en un país donde hay instituciones todavía hay una eh, eh, un posicionamiento institucional y eso es lo que dice el, eh, la, la la justicia argentina. Así que es, es, es, es absurdo que estemos discutiendo esto y esto es lo que pasa en nuestro país. Los responsables de la instrucción de la escena son los que procuran que no se investigue nada, posiblemente porque tienen mucho que ver con lo que ocurrió en la escena del crimen. ¿no? Bueno, yo recuerdo haber leído el libro que les presenté, que es un una descripción muy buena del caso Nisman, que es el cierre el corolario de este desastre. Esperemos que el último capítulo sea la condena a prisión perpetua de todos los responsables. Pero lo que se veía es que el personal de investigación actuó de una forma tal que destruían las pruebas, dañaron todo lo que pudieron y contaminaron la escena del crimen. Yo recuerdo haberle dicho a Waldo que esto era como si los tres chiflados hubiesen realizado la investigación, pero coordinados por el Chapulín Colorado. O sea, era difícil hacerlo peor, pero lo hicieron. No obstante, hay algunos detalles que son indiscutibles, y están en el artículo del cual les hablé, que muestran que Nisman fue asesinado. Y un solo detalle que no, no da lugar a discusiones, que son las manchas de sangre, en la mano del fiscal Nisman. Las manchas de sangre están en la mano derecha, él era zurdo, es improbable que un zurdo se dispare con la mano derecha, pero podría ser, pero parte de la mano no tiene manchas de sangre, estaba tapada. Si hubiese sido un guante no habría manchas de sangre en ninguna parte de la mano, tampoco se lo habría podido quitar, pero solo una parte y se ve claramente y en las fotos del artículo está como una mano, agarró la mano de Nisman para poder disparar. Eso muestra sin lugar a dudas que estaba acompañado y si estaba acompañado es porque alguien trató de asesinarlo, porque no, no es la forma de impedir un disparo. Por eso decimos que Alberto Nisman es la víctima 86 de, del horror de la AMIA. Y efectivamente, hay una norma en materia de derecho penal que yo no puedo investigarme a mí mismo, si tengo interés, tengo que inhibirme de la investigación penal, pero eso no fue lo que sucedió. Y ese memorándum daba cobertura a todo lo que deseaban los iraníes para no investigarse o para ellos falsear las pruebas que ya habían sido, incluso tapadas por, por los investigadores argentinos, puestos por el gobierno, porque lamentablemente todo gobierno tiene es virus dispuestos a hacer cualquier cosa que les ordenen y a tapar cualquier horror, pero nosotros como ciudadanos no podemos, bajo ninguna circunstancia admitir que un atentado terrorista en nuestro territorio quede impune eh, Sí, eh, tal cual, porque es, bueno, la investigación es clara además está probado que el arma liberaba eh, restos de pólvora eh, los restos están compuestos por plomo, vario y antinomio y en la, eh, está probado que este arma eh, liberaba esos restos y en la mano de Nisman no se encontraron más allá de que la defensa de los acusados miente porque eh, para que eh, hayan quedado restos tiene que quedar la fusión de estos, estos tres restos y no uno o dos de estos componentes sueltos, porque esos cuando están sueltos solo uno o dos componentes o incluso los tres, puede ser que alguien haya tocado y le haya manchado la mano, cuando eh, uno dispara un arma, la fusión de estos tres componentes se fusiona en, en la mano de él y eh, este arma hacía que eh, se liberen estos tres componentes fusionados y en la, arma, en la mano de él no se encontraron, así que si el arma lo libera y en la mano de él no tiene, definitivamente ese arma no la manipuló él. Ese tal vez es el punto más trascendente que prueba que eso fue un asesinato, si bien hay otros también. ¿no? Hay otro detalle que podemos conversar con Waldo, porque hay un horror que está ocurriendo en este momento en la Argentina, en la provincia de Formosa. De esto hicimos algunos comentarios la semana pasada en la sección de noticias con el periodista Luis Pico porque se está desplegando una represión que nos recuerda a Venezuela. Inclusive hay una foto que el periodista Eduardo Feynman mostró en televisión donde se ve una persona con una bandera argentina de capa alzando las manos, mostrándoselas a la policía y ahí enfrente todavía un cordón policial. Exactamente la misma foto la hay en Venezuela, un muchacho con una bandera venezolana. Waldo es una de las personas que tuvo el valor de ir a Formosa a investigar en el sitio lo que estaba sucediendo. Porque se está reprimiendo a la gente y leí un titular y no pude leer la noticia porque se me reinició el teléfono en ese momento y lo no vi recién hoy, que a las mujeres les da miedo dar a luz en los hospitales y están yendo a esconderse al monte, para dar a luz, justamente por el miedo a la represión policial. Juan, ¿puedes contarnos este horror que está sucediendo? Sí, en realidad, eh, Formosa está gobernada hace 25 años por el mismo eh, caudillo feudal que tiene un 70% de empleados públicos, entonces manipula porque el que no lo. Eh, eh, amenaza siempre con que si no lo votan le saca el empleo público, es una provincia que. El 95% de su presupuesto viene de, de las arcas del Estado. Y ha puesto una norma por el cual si una mujer tiene familia por cesárea va 15 días a confinamiento por la posibilidad de haberse contagiado COVID. Entonces, las mujeres, sobre todo en las zonas más postregadas, no quieren... Ir a cesárea porque cuando van a cesárea las confinan y al bebé se lo llevan a neonatología a 400 kilómetros de donde nacieron porque es el único lugar donde hay una neonatología y las separan 15 días de su bebé. Incluso hubo un caso esta semana que a uno después de tres días se lo trajeron y le dijeron murió. Tuvo problemas, imagínate para una madre que le sacan al bebé 15 días, incluso con isopado negativo. O sea, ellos deciden que alguien tiene que ir a confinamiento sin tener ningún tipo de de síntomas ni de, ni de COVID. Entonces, eh, las mujeres se esconden para eh, que la policía no les vea embarazadas. Esto es lo que está pasando en la Argentina y yo, de hecho, ayer denuncié penalmente al secretario de Derechos Humanos por haber callado esto. Una, una vergüenza, una barbaridad, una tristeza. Este gobierno ha bajado todas las banderas. Lo que está pasando en Formosa es sumamente grave. Y sí, yo he ido... Eh, y seguiré yendo, vos sabés que no soy un hombre que milita este tipo de causas y las denuncio, así que bueno, eh, lamento transmitir esta noticia al mundo, pero en Argentina hoy hay violaciones sistemáticas de derechos humanos hechas por el Estado. ¿no? El secretario de Derechos Humanos todavía es Claudio Abrujo o ya hay otra persona. No, no, no, no. era de nuestro gobierno, el, el, hay algo que es paradójico, Marcelo. El, el secretario de Derechos Humanos es eh, un muchacho que se llama eh, Pietragala. Pietragala es un hijo de desaparecidos, o sea, él fue separado de sus padres y no ha denunciado eh, cómo niños son separados de sus padres en forma compulsiva cuando nacen y ha omitido eh, denunciar esto cuando lo sabe desde hace meses. Una cosa espantosa. Realmente espantoso. Da, da vergüenza ser víctima y no denunciar los crímenes, personas que sufren exactamente lo mismo. Pero ¿Cómo empezó el, los desórdenes en Formosa hace un par de semanas? Porque como estuviste allá, seguro que nos puedes dar... Una visión clara, que no es lo mismo que uno ve en las noticias, porque no hay nada como estar en el sitio y hablar con la gente para conocer los detalles. Eh, mirá, empezó porque Formosa estuvo un año cerrado, estuvo un año en fase 1, en Formosa no hay clases hace un año, no hay transporte público hace un año, y hasta noviembre los comercios estuvieron cerrados. En noviembre dejaron abrir a los establecimientos gastronómicos solamente los fines de semana. Todas cosas de loco de un dictador, porque es como si te podrías contagiar el virus eh, en la semana, pero los fines de semana no, no tiene ninguna explicación. Y después de dos meses, de o tres meses, de noviembre a febrero, de haber abierto solo los fines de semana los establecimientos gastronómicos, y un día eh, antes de que empiecen las clases y habían dicho que empezaban eh, dijeron al mismo día que tenían que cerrar los establecimientos gastronómicos y que las clases no empezaban y bueno, ahí la gente salió a la calle y dijo no, basta, basta de locura eh, entre todas las disposiciones absurdas que hay encima, abrimos dos meses y quieren que volvamos a cerrar no podemos y todos los niños tenían... Comprado sus útiles, sus uniformes listos para ir la otro día al colegio. Y de un día para el otro, porque hubo 17 casos en la provincia, eh, decidieron cerrar. Y, y bueno, la gente salió a la calle porque estaba absolutamente, eh, se oponía a esto porque es una locura, ¿no? Lógico, es eh. como decía... El presidente Bolsonaro, que establecimientos esenciales son todos aquellos que permiten a una familia llevar el pan a la casa. Tal cual, ya tal cual. Pues, si a, mí me, si a mi familia le da de comer, es esencial, porque cada uno de nosotros es esencial. Te comento que en Venezuela hay un sistema de, de cuarentena que se establece, de confinamiento, siete días sí y siete días no. Y en esa historia de 7x7 ya llevamos un año y ahorita me han llegado información de muchas clínicas en Venezuela. Yo fui paramédico socorrista de la Cruz Roja y tengo muchos amigos en el área de la medicina. Me han comentado que las clínicas de Venezuela en Caracas están colapsadas y no tienen espacio para más pacientes por COVID. Incluso pagando, no estamos hablando de hospitales públicos, sino las clínicas donde hay que pagar fortunas y en dólares para ser atendidos, no hay cupo, porque está todo colapsado. Justamente por estos mecanismos, flexibilizando por el carnaval para que la gente se fuese a la playa, entonces fue flexible todos en la playa, todos contagiados. Eh, lo mismo que hizo Alberto cuando un día dijo que los jubilados fuesen a cobrar su pensión a los bancos y después de proteger a los abuelos, los contagiamos a todos. Un desastre. Y, y también he visto que hay incidentes en la Patagonia, en el Bolsón, eh, también que han agredido a la gente y eso ocasionó que el, el pueblo se, se desatase y enfrentase al presidente ya obstinado por lo que él tenido que sufrir. Sí, esto hasta ahora ya es un triste sainete una, una comedia tragicómica, porque ahora el presidente acusa al gobernador, que es de su signo político, de haber eh, orquestado los incidentes. Y, y bueno, ya se están peleando entre ellos, lamentablemente la Argentina rememora épocas antiguas que es eh, el peronismo peleándose en el poder entre ellos y la Argentina en el medio, así que ya este, bueno, ni siquiera se sabe cuáles son eh, qué, qué originó los incidentes, más allá de que la gente está muy enojada ha, ha habido incendios terribles en el sur eh, aparentemente eh, originados por por eh, eh, falsos grupos de liberación indígena, fauneados por el gobierno, y al que le han dado impunidad y posibilidad de, de, de, de exhibir su agresividad. Y, y hay mucha gente que ha perdido todo y el gobierno no ha intervenido, o ha intervenido de manera muy, eh, muy tibia, así que... Estamos sentados arriba de un gran polvorín en la Argentina, eh, gobernados por, a mi entender, un gobierno que ha perdido el rumbo, que, que, que realmente está totalmente desconectado de la realidad. ¿no? Bueno, esto es para que los venezolanos veamos que la Argentina está sufriendo lo mismo que Venezuela está siguiendo el mismo, lamentable camino, y Argentina tiene que aprender a de lo que sucedió en Venezuela mientras estaba en la Argentina en cada programa en que estuve yo decía, no me, lo, no me crean a mí pregúntenle al venezolano que ustedes conocen porque todos conocen uno hay cerca de medio millón de venezolanos en la Argentina y les van a contar la historia ahora tienen que tener mucho cuidado para no repetir lo que sucedió en Venezuela porque si a Argentina le pasa lo mismo y empiezan a seguir refugiados en la Argentina ¿a dónde van si Argentina es a donde fueron los venezolanos? No va a quedar mucho para oír. Para bueno, Waldo, te agradezco muchísimo estos, estos minutos y esta información. Entonces procuraremos que se haga justicia. Nisman, nuestra víctima 66, merece justicia. Y todos los fallecidos en los atentados, más de 100 víctimas también merecen justicia. Porque no es posible, el terrorismo nos afecta a todos. Como dije, no afectó a los judíos, afectó a los humanos afectó a los argentinos y afectó a los latinoamericanos. Muchísimas gracias, Waldo, por esto. Gracias a vos, Marcelo. Un placer verte y siempre a tu disposición para seguir espalda con espalda luchando contra, contra el fascismo y esclareciendo con la verdad. Te mando un abrazo y gracias. Gracias a vos. Gracias. Amigos, ya si estamos en la parte final de nuestro programa. Por favor, recuerden siempre suscribirse al canal, darle clic a la campanita Recordar que siempre estamos a esta hora, todos los viernes. Quizá en algún otro momento se si sale alguna noticia especial que debamos comentar. Eh, síganos en nuestras redes sociales, se las dejo en la descripción del programa. abgm crobato son las mías en todas las redes, el blog, en el Instagram, Twitter, Facebook, todo, donde lo consigan soy yo. Y Pico PicoLuis01 para que sigan a, a Luis también. Entonces... Bueno, Luis, un gusto tenerte nuevamente. Cuéntanos a ver qué nos tienes de bueno para esta semana. Hola, Marcelo, amigos. Bueno, esta semana eh, volvemos a hablar de la comunidad venezolana, eh, que está esparcida por todo el mundo, ya lo sabemos, pero ponemos nuevamente el foco en Argentina. Eh, esta semana la directora, nada más y nada menos que de la Dirección Nacional de Migraciones, eh, salió a criticar a parte de los migrantes venezolanos que están acá en la Argentina. Eh, específicamente, Lorencia Cariñano se quejó de una resolución que firmó el gobierno de Mauricio Macri en enero de 2019, eh, la cual permitía que ciudadanos venezolanos eh, pudieran acceder a sus residencias eh, legales aquí en Argentina, sin tener que tener eh, los antecedentes penales apostillados y además podían presentarse con sus pasaportes, eh, aunque estuviesen vencidos por un lapso no mayor a dos años. Esto le facilitó sus trámites a muchas personas que llegaban acá a la Argentina y no habían podido apostillar sus documentos en Venezuela. Eh, y mucha gente pudo acceder a, a legalizarse en el sistema y a tener una residencia con la cual pueden eh, trabajar, estudiar, eh, firmar contratos, tener cuentas bancarias. Para poner un poco en contexto a, a la audiencia, eh, Argentina es un país en el que particularmente es sencillo para los ciudadanos venezolanos, al igual que los del resto del Mercosur, eh, Uruguay, Paraguay, Brasil eh, y Bolivia como estado asociado, eh, acceder a las residencias. Mm, son pocos los papeles que se piden, eh, lo único que tiene que hacerse es pedir una cita eh, una vez que se llegó acá a la Argentina y en cuestión de unos pocos meses eh, las personas tienen una cita, eh, se las llama y a los pocos meses ya les llega su documento en físico, con el cual tienen acceso a todas estas eh, facilidades. En su momento, cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó esta resolución, lo hizo porque el flujo de migrantes venezolanos aumentaba cada año. Eh, de hecho, de entre 2016 y 2018, se estima que llegaron más de 60.000 venezolanos a la Argentina. Eh, y estamos hablando de números de personas que obtuvieron su residencia. Puede que por ahí quede por fuera eh, alguna persona que por algún motivo no haya accedido, no se haya sacado su residencia, así que pueden ser más. Pero particularmente lo que dijo esta directora de migraciones eh, se quejó de que supuestamente estaban ingresando delincuentes a la Argentina, y se quejó de que supuestamente había muchos niños menores de edad que no tenían partidas de nacimiento y, cita textual, no sabemos si los papás de estos niños son quienes dicen ser, no sabemos si estos niños eh, estarán siendo víctimas de algún tipo de, de tráfico ilegal. Eh, si uno lo escucha de buenas a primeras, eh, Quizá pudiera sonar un poco serio, pero es que no son casos aislados, son muchísimos los venezolanos, los niños sobre todo, que no pudieron llegar acá con, un, con una partida de nacimiento eh, o con algún pasaporte. Incluso hay niños que llegaron acá sin cédula. También para poner un poco en contexto al público, eh, la embajada venezolana eh, aquí en la Argentina. Por decirlo de alguna manera, hay dos embajadas. Eh, el gobierno de Mauricio Macri reconocía a Elisa crota embajadora de Guaidó aquí en Argentina. De hecho, le llegaron a dar oficialmente credenciales como embajadora. Luego ya cuando asumió Alberto Fernández, eh, se las quitó y le volvió a dar reconocimiento a los embajadores de la dictadura. Lo cierto es que para los venezolanos aquí en Argentina, vayan a la embajada que vayan, acceder a algún tipo de documentación es sumamente difícil eh, y la embajada de la dictadura hasta el año pasado, eh, inicios de este año estuvo absolutamente cerrada. No daban ningún tipo de certificado, no daban cédulas, no daban pasaportes, o sea, estamos hablando de gente venezolana que quedó absolutamente eh, indocumentada. ...cuando se le vencieron sus documentos y de niños que no tenían ninguna manera de sacar ningún documento. Como ustedes bien saben, eh, para la comunidad venezolana en general, los migrantes venezolanos... Eh, ...muchos dejan su país sin poder acceder a ningún tipo de documentación. Eh, y básicamente esta funcionaria no solo se quejó de la comunidad venezolana... Dijo que todo esto era culpa de la gestión anterior, eh, abro comillas, y básicamente eh, dijo que la comunidad venezolana es la que tiene la culpa por venir a la Argentina sin ningún tipo de documentación. Eh, Marcelo, Argentina sabemos que es un país que históricamente, básicamente desde que existe, desde el siglo XIX recibió migrantes de todas partes del mundo por lo que sus declaraciones cayeron como cayeron con mucha extrañeza aquí en Argentina porque si ha habido una política de Estado que se mantuvo indistintamente de los gobiernos indistintamente de las épocas, fue la de la apertura que llegara gente de todas partes Pero Eso es tan cierto como que <ríe> La mitad de mi familia es argentina y mis bisabuelos, los cuatro, llegaron en barco a la Argentina. Bueno, no todos los argentinos somos así, que tan directamente descendemos de, de europeos, descendemos de los barcos, como se dice ya, pero es muy común. Por eso la xenofobia es algo muy extraño en la Argentina. Sin embargo, esta mujer se está montando en el mismo barco, que la panameña Zuley Rodríguez, que la colombiana Claudia López y el peruano Daniel Salaverri, pobres diablos que, como no encuentran la forma de subir las encuestas, consideran que la mejor forma es la forma de Adolfo Hitler, elegir un enemigo, enfilar contra ellos y hacer que todos odien al enemigo fabricado. Hitler eligió a los judíos, los comunistas usualmente eligen al a cualquier tipo de capitalista, cualquier tipo de intelectual, en en Camboya, intelectual era cualquier persona que supiese leer y escribir, y eso fueron las víctimas del comer ruso, igual que cualquier persona que usase lentes, así que tú y yo estamos muertos. Así como en Venezuela, los, los círculos bolivarianos decían que un oligarca era aquel que usaba corbata, y entonces era el enemigo. Es la, la forma de los políticos mediocres de subir cuando no tienen nada que, que ofrecer. También vi que a esta mujer no se le ocurrió nada mejor que atacar a la ex canciller Jorge Faurí. Alguien que, pueden opinar lo que quieran de él, pero era un profesional como diplomático, una de las personas mejor preparadas que ha ocupado la Cancillería Argentina. No tuve oportunidad de conocerlo personalmente y todos sabían que si había alguien preparado para el cargo era él pero tenían que atacarlo y la única forma es atacar a través de los venezolanos. Sabemos que siempre han escapado delincuentes desde Venezuela, en Perú han detenido a algunos miembros del tren de, Ara de Aragua, en Colombia detuvieron a algunos que estaban participando en un asalto, eso sucede, en Argentina también ha habido algunos delincuentes, se detuvo a algunos, en disturbios violentos frente al Congreso durante la administración del presidente Macri lamentablemente no tuvieron los arreos necesarios para deportarlos por lo menos o mejor aún dejarlos presos porque eh, no es que estaban en una manifestación expresando sus ideas estaban en una manifestación muy violenta destruyendo la ciudad cosa que veíamos yo vivía bastante cerca del Congreso así que de eso supe Lamentable esta persona que no tiene nada mejor que hacer que atacar a los extranjeros cuando su apellido tampoco es nativo argentino. Entonces suena ridículo. El que se llame en Argentina Calfulcurá, Curá o nombres similares que vienen de, de los pueblos aborígenes, bueno, diga lo que quiera, pero si ese no es tu nombre, desciendes de un, de un extranjero tarde o temprano llegamos a alguien que llegó en barcos. Eh, ¿Cómo se ha ido desenvolviendo eso? ¿Ha, ha podido resolverse? Porque en okay, Venezuela conseguir documentos es misión imposible. De hecho, yo recuerdo haber hablado con el director nacional de inmigración para ese momento y, y él me comentaba ese problema: que la gente llegaba con documentos a medias y decía, ¿cómo puedo yo apostillar si lo que están cobrando por apostillar un documento es mi sueldo de meses o de años, no hay cita entonces como no hay cita hay que pagarle la corrupción para que den una cita para apostillar conseguir todos los documentos de emisión imposible bueno, se sinceraron es como un tweet que vi recientemente que decía, seguro que los judíos salieron de Alemania huyendo con todos los papeles apostillados claro, no existían esos mecanismos, pero es una forma de decirlo ¿no? los venezolanos no salen porque quieren, muchos salieron prácticamente huyendo y cuando tienes un sueldo que mensualmente llega un dólar y te piden 200 dólares para postillar una partida de nacimiento y después una partida de, de, de una partida de matrimonio y todos los documentos, ¿cómo haces tú en, eso, en esos casos? Es misión imposible pedirle documentos a la gente, directamente es negarle el derecho al, al refugio. Bueno, una de las de las cosas que comentaba esta. Esa señora eh, citaba el caso de un venezolano que en, fue detenido en su momento que le disparó a un turista británico. Este hecho sucedió hace bastante tiempo, no es un hecho reciente eh, y tampoco ha sido muy común en la Argentina eh, noticias de venezolanos que, que estén robando eh, de hecho, gran parte de, la, de las noticias que se leen en la prensa argentina es de venezolanos que han podido hacer emprendimientos, que han podido poco a poco irse integrando a la sociedad argentina. Eh, pero, a ver, hablemos con cifras. Se estima que hay unos 170 mil venezolanos con documento en la Argentina. ¿Sí? Eh, y bueno, y esta señora citó un caso. No es llamativo. Sí, una vergüenza. Por una cosa que suceda, no se puede hablar de un parámetro. Mucho más podríamos haber hablado en Venezuela de los colombianos que llegaron, porque hubo muchísimos más casos. También hubo muchísimos colombianos y hay colombianos que llegaron a trabajar como los buenos también podemos hablar de los mafiosos italianos pero el 99% de los italianos que llegaron a Venezuela llegaron a trabajar con muchas ganas entonces no, no se puede hacer esas, esas lamentables generalizaciones y si lo único que puede sacar es un caso viejo pues inevitablemente la conclusión es que no hay nada nuevo si hubiese un caso de la semana pues, ok, retomamos, tuvimos una breve interrupción por un ruido que había afuera eh, la, la realidad es que si hubiese un caso nuevo lo habrían sacado, no hay un caso nuevo por sacar entonces no hay nada es un hecho completamente aislado, de hecho hay muchísimos más nacionales de otros países fronterizos con la Argentina involucrados en derechos delictivos que los venezolanos el venezolano que llega a la Argentina le cuesta tanto llegar que yo es el delincuente el delincuente huye, donde le es más fácil pero el que llega a la Argentina eso cuesta dinero, cuesta tiempo y ha habido algunos que han llegado caminando y se dan en autobús, es caro y es muy largo el trayecto eh, el que llega, llega, llega a trabajar llega a buscar un nuevo país como tantos que, que conocí mientras estuve allá bueno Luis, entonces como dije en mi programa esta semana con Daniela Farías incitar al odio contra los refugiados es un crimen de deshumanidad si empieza a suceder persecuciones, cosas improbables en la Argentina, pues estas personas pueden ser imputadas. Y si no, deberían, teóricamente, ser denunciadas en el INADI, el Instituto contra la Discriminación en la Argentina, cosa que sería inútil porque es un organismo en manos de una persona, si no la han cambiado, está viti Donda, una persona realmente deplorable, que no tiene nada decente que hacer en la política, pero en la teoría, es que para eso estaría el Instituto contra la, Nacional contra la Discriminación. Pero bueno, esperemos a ver cómo sigue y cualquier cosa volveremos a atacar el tema. Manuel Luis, muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Recuerden, suscríbanse, síganos en redes sociales, no se nos pierdan. La próxima semana va a estar aún mejor el programa. Gracias, Marcelo. Amigos, un saludo.